Damas y caballeros, sean bienvenidos a una transmisión más aquí en Lucha Libre CL11, su servidor Israel Bala, y qué más estamos iniciando, estamos arrancando para revivir todo lo que se llevó a cabo en el gimnasio México 68 por parte de NGLL, ahora sí que una luchas... Totalmente fenomenales, una luchas de recuerdos aquí en Guadalajara, Jalisco. Eventos que ya no se veían tan seguidos aquí, que claramente NGLL lo está haciendo realidad, lo trajo para todos ustedes. Y pues bueno. Como les digo, mi nombre es Israel Bala vale, y estamos iniciando. Y aquí a mi lado de derecho se encuentra el buen José Daniels. En brevemente, así comenzamos, Israel Bala, a este evento de nueva canción de lucha libre. Donde vemos ahora sí, pues una Copa de Nuevos Valores. Donde vas a, se van a enfrentar varios elementos. Ya vemos ahora sí, el mismo Rey Águila contraatacando al mismo Dragón Jedro Vamos a ver elementos buscando la oportunidad por esa Copa de Nuevos Valores. Así es, mi buen José Daniels. Estamos viendo a grandes, eh, a jóvenes, jóvenes talentos de aquí de Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando también de un hijo de cosaco. Estamos hablando del mismo Rey Águila que vino en compañía de Nuevo Titán, conocidos como Fuerza GDL. Yo creo que sea a muchos luchadores que están aquí presentes, que han sido escuela de, de varias arenas, alrededor de, de aquí de Guadalajara. Pero vamos a ver inmediatamente cómo Rey Águila en contra del Dragón Yedro. Vamos a esperar el momento que vaya a ingresar y está ingresando inmediatamente uno de los elementos de la Arena Jalisco. Así es mi buen Josdáñas. Rápidamente con estas acciones estamos viendo cómo se limitó, se limitó de ingresar esa plancha que se está llevando a cabo. Ahora sí que lo lleva de lado a lado con ese enganche. Se está preparando, estamos viendo las acciones abajo del cuadrilátero. Ahora sí que lo lleva con esas patadas en encascadas. Viejos Daniels, acaban de bajar unos, pero acaba de subir otro. Oye, impresionante lo que estamos viendo. Vamos a ver qué va a pasar mientras tanto el luchador riesgo. Va a tratar de enfrentar al hijo del cosaco. El hijo del cosaco en contra del mismo riesgo. Luchadores de diferentes arenas, ¿eh? Arena Santa Fe en su momento y ahora Arena Jalisco. Y también la, la Arena Nueva Santa María. La extinta Nueva Santa María. Y la extinta Arena Nueva Santa María. Pero vamos a ver inmediatamente cómo el hijo del cosaco está sometiendo ahí al mismo riesgo. Inmediatamente lo trata de llevar inmediatamente ahí. Contraatacando movimientos en eh, las variantes de las llaves. Con esa tremendo enganche, esa de lona. Ahí estamos viendo por parte del hijo de cosaco que está sacando la casa. Se está preparando. Coyote hipócrita que le están impartiendo justicia en esta lucha. Ahora sí que lo está retando una vez más. Lo está llevando al centro del cuadrilátero. Busca las piernas. Lo derriba. Ahí ahora sí que lo consigue castigar. Busca esa manera de poder maltratarlo. Poder eh, sufrirlo. Pero bueno, ahora sí que lo está pasando. Rápidamente. Con esas patadas. El mismo riesgo. Y ahora sí, mi ojo Sánchez, estamos viendo claramente como Coyote le está diciendo, oye, que eso no está permitido. Al parecer hay, alguno de, hay un poco de disputa, ¿verdad? Y hay un poco de disputa y recordar a los aficionados que nos encontramos a través del chat en vivo. Usted puede comentar desde qué lugar de la Repu República Mexicana usted nos está acompañando, comente aquí. Desde qué lugar usted nos está viendo alrededor de la República Mexicana O desde qué estado, desde qué municipio nos está viendo Comente aquí en qué lugar nos está viendo Así es, y también ayúdenos a compartir, a dejar su like Y recuerden que aquí en Lucha Libre Celicón Se traemos lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores Ya estamos viendo rápidamente, me ven Daniels, Cómo acaban de bajar unos y suben otros Y suben otros, aquí está ingresando el mismo cracker Este luchador que no hemos visto en la arena, Roberto Paz este que ha llegado, pues a invadir Este luchador, y vamos a ver que Es parte de la familia del gadillo y está llegado Freiler, Freiler, este luchador Que debutó en la arena Jalisco, se van a Enfrentar cara a cara, inmediatamente Se están viendo los movimientos, Trata de esquivar El mismo cracker, así también lo Hace lo mismo el mismo Freiler, lo lleva Con ese tremendo golpe, lo esquiva también Vuelven a esquivar, se conocen a perfección Parece que se, se conocen De mucho tiempo, al parecer Se conocen, incluso podría decir Que ven nomás, Me viejo Zanes, me ha Acaban de levantar el aliento Así es como los están sorprendiendo con esas patadas en cascadas Y ahí estamos viendo En el centro del poderótero Cómo continuar las acciones Rápidamente le meten velocidad Salto del tigre, sí señor, se está preparando Lo está llevando hacia escalerita al cielo ¡Wow! Lo lleva de, con ese enganche De lado a lado Se acaba de ser sorprendido con esa tacleada Y se está preparando, se viene lo bueno Oye, movimientos muy peculiares Los que estamos viendo en esta lucha Vamos a ver cómo este... este... Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo es? histeria está tratando de llevar con esas pinzas al mismo riesgo. Así es, mi buen José. Ahí estamos viendo que lo acaba de llevar con esas tijeras. Acá, acaba de ser sorprendido por el mismo Sobek. El mismo no Sobek ha llegado, ha ingresado al nuevo Pueblo Romero Jr. Lo están llevando con ese lado. Tremenda patada de compadre, lo acaban de eliminar. Y vemos cómo están tratando de dominar a la perfección. Ahí estamos viendo claramente cómo les están demostrando quiénes son los que mandan El mismo Sobek, hoy en día conocido, popularmente conocido como Ayelotes Ayelotes, junto a Ale, <risa> Ale Romano Así es ¿No? Dime, José Sí, han... sí, los que han dominado los elotes, les encajan los elotes ahí pues ahí donde están los cojines. Ahí, ahí en donde no pega el sol. Ahí, ahí mero en donde no pega el sol. Ahí ponen los elotes. Rápidamente Sobek está respondiendo. Lo están dominando. No que no se quiere dejar. Lo está respondiendo hacia las cuerdas. Y ve nomás como la acaban de sorprender con esas patadas en cascadas. ¡Wow! ¡Sale! Ha salido por encima de todo Roberto Arevalo Zaragoza García está viendo la transmisión, Rey le está ingresando El mismo Black Bengale inmediatamente Esquiva el golpe, Él no acaba de esquivar Lo lleva con tremenda patadita, lo entretiene Vamos a ver inmediatamente cómo el juego de cuerdas Que agilidad se está cargando, el mismo Black Bengale Trata de elevarse, eh, cuidadito Se eleva hacia afuera Y los vuelos acaban de iniciar, Muevos Daniels El público que se acaba de sorprender Se está prendiendo, esto está subiendo De intensidad, ahí estamos viendo Rápidamente cómo lo acaba de Claro, lo acaba de derribar Se está preparando, atención Toma impulso, viene, se está a la vista más Tremendo tope con hilo ¡Qué bueno que acaban de hacer! Impresionante los movimientos De esta lucha Vamos a ver qué va a pasar Está tratando de descabullirse estos luchadores Vamos a ver qué va a pasar En estos lances Ahí estamos viendo que también se está preparando Se quiere unir a la fiesta ¡Sí señor! ¡Viene, se prepara! ¿Pero ¡Segundo! Caos. ¡Segundo tope con hilo! Oye tremendo caos que acabamos de ver en esta lucha Se han lanzado con todo Vamos a ver qué va a pasar el mismo riesgo Se va a lanzar, va a volar el mismo riesgo Y que va a volar Así es como está aplaudiendo Va al esquinero Rápidamente Escala Ve al cielo Apunta y dispara Y ve cómo sale Cae ante la humanidad de estos luchadores Han caído por encima de todo Hemos visto de demasiados cuerpos tirados Después del lance que se ha lanzado estos luchadores, pero vamos a ver cómo el mismo compañero va a volar, ¡oye! ¡Cuidado! Ahora sí acaba de caer, esta es una fiesta de golpes, Muejos Daniels Los vuelos se preparan, Kraken está aplaudiendo, está prendiendo al mismo público Kraken, ¿qué es lo que está tramando? Hemos visto un poco de todo en estos vuelos, en esta lucha de Copa de Nuevos Valores Ahora sí que toma la altura, ahí en el esquinero, ¡sale! a no soportarla hacia atrás! ¡Qué mortal se acaba de entrar! Este mismo cracker. Impresionante lo que acaba de hacer, pero el riesgo no ha perdido el tiempo. Él también quiere hacer lo mismo. Está tratando de, de decir a los, a los luchadores contrincantes que él tiene lo suyo. Y va a volar así inmediatamente. ¡Qué mortal hacia Tornillos ha lanzado! Ahí estamos viendo claramente cómo acaba de impresionar a los demás el hijo de Josaco. Que anteriormente ya lo habíamos visto, cómo había volado. Se está preparando. El público grita una y otra vez su mismo nombre. Pablo Romero Jr. se está preparando Viene rápidamente ¡Impulso! ¡Sale! ¡Sale desde la tercera cuerda! Y así es como tan solo El hijo de Cosaco le hizo un favor Cae entre la humedad de estos luchadores Se está preparando, está tomando el impulso Viene rápidamente, ¡Cuidado! ¡Riesgo! ¡Riesgo llega! Oye, el video riesgo ha llegado con todo Y recordarles que asistan a los eventos del 24 de septiembre Nueva generación de Lucha Libre Presentando carteles Y el Spanish Flyer ¡Wow! Ve nomás como acaba de llevarse estos vuelos, impresionante, me vejo Daniels qué mara panorámica, ve nomás, tremendo bombazo que lo acaban de llevar Uno, dos, dice tres, ya estamos viendo cómo Kraken es, es, ha sido eliminado El mismo Kraken ha sido eliminado inmediatamente, así hemos visto tremenda lucha El mismo Freiler parece que ha llevado a la disputa en esta lucha Y recordarles que estamos en transmisión en vivo, usted puede comentar aquí en esta transmisión y compañeros en, en lo que estamos viendo Vamos a ver cómo Pablo Romero Jr. Está tratando de esquivar los golpes Tremenda patada de Cabrito Viene inmediatamente, lo domina Lo lleva se la misma lona Espaldas plana Uno, dos y tres también Y ahí está, ahí está Solamente al, al parecer fueron dos, ¿no? Oh, no, sí, fueron tres, fueron tres ah, El mismo Coyote lo acaba de decir Lo acaba de marcar el mismo Coyote Yo pensé también que hoy habían sido dos Vemos cómo Dragón hielo lo lleva ahí Tremendo Reguilete que lo lleva hacia la lona Y cómo lo ha llevado el mismo Pablo Romero Jr. Me parece que lo va a llegar ahora sí Con también, alas de Ángel Y lo sepulta hacia la lona Lo acaba de sepultar ojos dañas al parecer Se va a finalizar, número uno, número dos Número tres, por parte Hipócrita Ahí estamos viendo Pablo Romero Jr. Como acaba de ser eliminado. Así de adivinar el mismo Pablo Romero Pero aquí vemos el mismo, el mismo Black Bengali, vamos a ver qué va a pasar Inmediatamente en esta lucha Black Bengali trata de brincar Por encima de su oponente, vamos a ver cómo lo va a llevar ese la lona Tremendo túnel que acabamos de ver, escalita al cielo Brinca patadas voladoras Cuidado, cuidado porque no se lo esperaba el mismo Black Bengali con esas patadas Voladoras hacia el mismo cuerpo Ahora sí que lo está impulsando Hacia las cuerdas, lo, le lo Levanta, lo eleva, lo deja caer con esa sencillez, se está preparando Ahora sí que Black Bengali Está en serios aprietos porque lo están levantando Con ese estilo de bomberos Se viene rápidamente Con ese rompedemantes ¿Vean, José Zanes inicia el conteo número uno número dos número 3 Oye, así ha terminado ¿Así Lo ha eliminado al mismo Black Bengali Pero no podía faltar Inmediatamente está ingresando pues parece que es el, el hijo del cosaco, uno de los favoritos en esta arena Gimnasio México 68, perdón. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo que sucederá? No lo sabremos, mejores Daniels. Así es como tan solo está rápidamente las acciones. Una vez más, tomando impulso. Como acaba de resortear. Esa maroma hacia atrás. Ahí estamos viendo. Ayuda por parte del hijo ¡Wow! de Cosaco. Tremenda equivocación porque se acaba de comer esas tijeras. Oye, Alfredo Torres nos está viendo la transmisión. Horus Velázquez también. Vamos a ver cómo lo lleva el balance de esquina a esquina. De costa a costa. Vemos cómo lo lleva hacia la misma lona. El mismo hijo de Cosaco. Llevando los límites de la lucha libre. Y vamos a ver cómo lo lleva con esa tremenda pinza de la lona así es como lo llama el mismo riesgo ahí estamos viendo rápidamente Cómo está tomando impulso amenaza con volar lo Oye, hace tremendo mortal que se acaba de aventar, pero al mío sope que está ingresando el hombre está preparado para volar va a volar María Sandoval hola buenas noches a apenas los vi saludos desde Misión, Texas Y también Lucy Cuevas Buenas noches saludos desde el Estado de México Excelentes vuelos que nos regalan Y va a volar sobre ¡Cuidado! Ya estamos viendo cómo acaba de impactar. Acaba de caer ante la humanidad de estos luchadores. Muy ojos, Danias, el mismo Sobek. <risa> Tremendos <risa> movimientos que estamos viendo. Rápidamente lo levanta. ¡Oh! Rey la con ese estilo bomberos. Ve cómo lo está sepultando. Se está preparando, estilo de casita número uno, número dos. Y nada, porque tan solo acaban de interrumpir ese conteo. Oye, ese dragón yedro que. Que ha venido de la Ciudad de México, un luchador que estuvo en la Ciudad de México Y que ha llegado también a Guajara Parece que el mismo Rey Águila Ahí está tratando de llevarse los movimientos De la patada de cabrito, del nuevo Dragón Hielo Vamos a ver cómo va a pasar Lo lleva inmediatamente hacia la lona ¡Oh! Así lo ha llevado con espaldas planas uno dos ¡Y casi! Casi, casi nada. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, mi ojo Daniels? Ahora sí que estamos viendo cómo acaba de interrumpir en esta lucha. continúan las acciones. Lo acaba de recibir con esa patada. Se está preparando al estilo de bomberos. ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que está tramando este hombre? Ahí lo está preparando. Acaba de pasar por encima de él. Tan solo con ese salto Se está preparando Cuidado, ¡Oh! cuidado Acaba de sa salir del cuadrilátero Oye, oye, Riesgo, toma la ventaja Con ese mortal hacia atrás Uno, dos y tres Brevemente, rápidamente con ese 1, 2, 3. Sobek acaba de llegar a atacar por la espalda. Lo está sacando al cuadrilátero. Menos más a quien está retando. Vean, José Daniels. Se está preparando. Se viene lo bueno. Sobek, hay elote. Sí, señor. ¡Se viene! se viene, se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Se están retando entre ambos. Vamos a ver qué va a pasar. Parece que ha llegado el duelo de raquetazo. Vamos a ver qué va a suceder. Reta, ¿eh? Y parece que le suelte ese raquetazo duramente. Ahora sí que estamos viendo cómo Sobeg acaba de recibir ese impacto del raquetazo. Se viene, le acomoda un poco la barbilla, se lo acaba de regresar, lo acaba de doblegar. La resistencia de este hombre no fue tanta como la de Sobeg Se está preparando alas de Ángel, ya que así es como tan solo lo está llevando hasta la lona. Inicia el coteo número uno, número dos, número tres, y ahí estamos viendo cómo rápidamente se le acaba de acabar el corrido. Oye, acaban de eliminar, al el nuevo Daniel, vamos a ver cómo Fraile Jr. Lo llevan ahí resoteando todas las puertas verdad, Fraile Junior toma la ventana con patadas Voladoras, saca Sobek y ahora Sí va a volar el mismo Fraile Junior Con bonita máscara que se carga con, con peluquita, pero vamos a ver cómo el hijo Del Cosaco le causa toda una patada Ahí estamos viendo el hijo del Cosaco Que acaba de reingresar una vez Más, demostrar el honor El coraje, ahora sí que demostrar Por parte de, de pues nada Más y nada menos, hacer el honor a su Mismo padre, el mismo hijo del Cosaco se está preparando ¿Qué es lo que tramará este hombre? Tan solo lo está llevando... Le está cambiando la jugada... llevándolas a las mismas cuerdas... Esa patada blanca que lo está... Lo acaba de detener... Está tomando ese impulso... Sale con esas patadas... En, en cascadas... Lo está recibiendo... Al parecer se va a acabar... Número uno, uno número dos... Por, pero nada... Porque Rey Águila... Acaba de ingresar justo a tiempo... Con esos colores rojinegros. Oye, buena intervención por el mismo Rey Águila. Vamos a ver qué va a pasar inmediatamente. Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. Lo llevan ante el la de ¡Oye! ¡Té, té! hacia la luna! ¡Así lo sepultó Rey Águila! Rápidamente estamos viendo cómo está interrumpiendo, ¿eh? El mismo destino está interrumpiendo estas acciones. Sí, creo que sí, el mismo destino. Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha entre unos hombres. Se están mirando cara a cara Vamos a ver qué va a pasar. Lo lleva ahí brincando por encima de todo. Lo trata de jalar. Con el balance de la lucha. De esquina a esquina. De costa a costa Mientras tanto, vemos a Beck. Así lo dan con su plex. Pero no se deja el mismo destino. Vamos a ver qué va a pasar. Esquiva el golpe del mismo destino. Lo llevan ahí con esas pinzas de la lona. Sobek no lo encontró. No encontró otro movimiento tan especial para tratar de acabar con el mismo destino. Lo está cazando. Lo va a cazar y lo caza con esa espielanza. Ve rápidamente. Inicia el control número dos. Número casi, casi se acababa. Eh, ahora sí que para el mismo destino. Se acababa para, para el mismo destino esta lucha. Y el mismo riesgo lo está tratando de llevar ahí resdocleando las cuerdas. Vamos a ver cómo lo lleva con patadita, de compadre. Sacan a Suavec. ¿Y quién va a tratar de ingresar hacia el mismo riesgo? Riesgo parece que tiene mucho contrincante. Y el que está tratando de ingresar es el mismo hijo de cosaco. El hijo del cosaco le pone un estate quieto con ese raquetazo. Duro, le está dando el raquetazo, lo trata de llevar ahora sí, costa a costa, esquina a esquina, lo lleva con ese lazo, lo deja decapitadamente, hace lo mismo, al mismo riesgo, también hace lo mismo, parece quien aguantar más, de lazo a lazo, y el hijo del cosaco lo retiene con un lazo también. Ahí estamos viendo cómo el hijo del cosaco está dominando en esta lucha. En este enfrentamiento lo está levantando al estilo de bomberos. Ve como tan solo lo acaba de llevar al centro del cuadrilátero. Inicia con todo número uno, número dos, número tres. Ahí lo tienes. Pero qué castigo del hijo del cosaco al señor Riesgo. Pero mira el hijo del cosaco. Se le ha topado ahora sí la, con la horma de su zapato. El mismo Zapek parece que ahora sí con el mismo destino. Y así estamos viendo rápidamente. Como el mismo destino se está preparando. Mi buen José Daniel, rápidamente las acciones. Ese juego de cuerdas. Ve cómo lo acaba de llevar. Segundo Spear Lancer que acabamos de ver por parte del mismo Sobek. 1, 2, dice 3. Acaba de ser totalmente eliminado. Ha sido totalmente eliminado. Vamos a ver qué va a pasar. El mismo riesgo. Vamos a ver qué va a pasar inmediatamente. Lo trata de dar con Filomena. Lo trata de conectar. Lo lleva con estilo de bambero. Y parece que lo va a llevar ahí con el destino final. El mismo riesgo. Está tratando de volar. Va a volar con ese mortal hacia atrás. Y ahí rápidamente, número uno, número dos, número tres. Por parte de ese conteo. Acaba de contar el coyote. Ahí estamos viendo cómo Sobek, el famosísimo Ayelotes, acaba de ser eliminado. Ha sido eliminado. Ya vemos ahí los ingresantes: Hijo del Cosaco, Frailer Junior, Rey Águila y Riesgo. Son los que van a quedarse como en Fatal de Cuatro Esquinas, los últimos que quedaron para enfrentarse en esta Copa de los Valores. La verdad está bastante complicado, mi buen José Daniel. Estamos hablando de cuatro luchadores que la verdad le han estado echando muchas, muchas ganas. En estos últimos años... En, en este bello deporte, y vamos a ver quién va a ser el ganador de, de la Copa de Nuevos Valores. Y ahí estamos viendo rápidamente cómo se están dando ese giro, ese giro de esa ruleta, se puede decir, de raquetazos, ese choque de patadas, cuádruple. inicia el conteo, se va a declarar, declarar empate, pero nada. Oye, un hijo del cosaco que lo hemos visto, su debut en la era Santa Fe, ha llegado para quedarse con, el, con la familia de N.D.U.G. Arena Roberto Paz. Y al mismo riesgo que ha sido uno de los debutantes en la arena Jalisco junto con Fraile Junior Y va a volar, va a volar el Juan cosaco con ¡Wow! un tope Tremendo tope que acaba de llevar entre segunda y tercera Continúan las acciones arriba del cuadrilátero Rey Águila lo acaba de esquivar menos más muy Daniels Uno, dos, número tres El mismo Rey Águila acaba de eliminar al mismo Fraile Junior Así vemos como el mismo Rey Águila esta noche ha tratado de conseguir una oportunidad más, hacen su vida y solamente han quedado tres en esta lucha. El hijo del cosaco y Riesgo están tratando de contraatacar con el que ahorita ha traído más adrenalina y energía. Ahí estamos viendo rápidamente cómo se está llevando esta alianza, me ojos, Daniel. Una tregua. Una tregua entre estos dos hombres, el hijo del cosaco y el mismo Riesgo, van directamente hacia. El mismo riesgo, Monarcas Aztecas, hasta el Rey Águila, perdón, lo está pasando de esquina a esquina. Ahí estamos viendo rápidamente cómo los están recibiendo con estos lazos y qué es lo que traman estos hombres, qué es lo que sucederá. ¿Qué va a suceder? Parece que luchador de la, de la arena Jalisco, el mismo Riesgo y también de la arena Roberto Paz El mismo del cosaco han puesto tregua con el luchador de la arena Guajara El mismo Rey Águila y lo hacen volar por encima de la lona Parece que los aficionados se encuentran más con el, con el mismo Rey Águila Y vamos a ver qué va a pasar ¿Qué es lo que sucederá? No lo sabremos, me ojos Daniels Ahí estamos viendo imágenes pues de las papas y de todo esto y rápidamente cambiamos de ángulo porque no nos dejan ver. Y estamos viendo rápidamente cómo esta alianza entre estos dos hombres lo están preparando, lo levantan, lo están llevando ahí al, al mismo esquinero. Ahora sí me dejo Daniel al parecer, Rey Águila. Está en serios aprietos Oye, se está metiendo con la máscara el mismo Rey Águila ¿eh? ¿Qué es lo que está Oye, pasando? Sí, que esto no, es, que sí? no está permitido No está permitido, se está metiendo con algo muy preciado Con la misma máscara Parece que esto debe de provocar una descalificación Una llamada de atención por el mismo Coyote, el mismo Hipócrita Que no debe de quitarle la máscara al mismo Rey Águila Porque vamos a ver qué va a pasar Parece que es un as bajo la manga Del mismo riesgo Ya dijo el cosaco que han hecho una tremenda tregua Y lo siguen castigando con patadas esas patadas en encascadas que lo acaban de recibir, Rey Yagel está sudando, está bastante cansado, número dos, número dos, pero ¿qué es lo que acaba de suceder? Fue tres, ¿no? Parece que no han sido tres, parece que nos acaba de engañar, ahí Mocoyote, un uno de los mejores refres que existe... Yo quería aquí a Rufián de Oro, uno de los mejores referees que existen en todo Guadalajara Vamos a ver cómo lo sepulta ahí de cara a cara se la lona Vamos a ver cómo Riesgo busca la oportunidad Y parece que la tregua ha acabado Acabó la tregua del hijo del cosaco. Oye, oye, oye, ahora sí que estamos viendo cómo el hijo del cosaco la acaba de tomar, le acaba de tomar las patas Y se las acaba de jalar como si fuera película de terror uh. Le acaba de decir, esto no está permitido no, no sé qué es lo que está sucediendo Esta tregua, esta alianza que se está llevando a cabo No es bastante clara No definen sus objetivos Ahí estamos viendo cómo le acaba de cambiar la jugada Oye, número 2, ¿sí número, 2 número 3 No, se acaba de dar cuenta Parece que el hijo del cosaco Lo acaba de impresionar con ese movimiento Con ese balance Y Riesgo parece que no lo puede creer no lo puede creer, el no riesgo. Y el mismo Rey Águila se pregunta: ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con el mismo riesgo? Esto está bastante complicado, Jos Daniels. Estamos viendo el mismo. El mismo eh, Rey Águila contra Riesgo. Esta lucha aquí se va a definir. ¿Quién va a ser el ganador de esta Copa Nuevos ¿No, Valores? De NGL. ¿Qué es lo que sucederá, mi a ¿Qué es lo que pasará? ¡No lo sabremos! Continuamos con las acciones. Ahora sí que lo está recibiendo con esos raquetazos. Se está preparando. Se levanta una vez más. El buen hombre. Le está regresando el raquetazo. Ahora sí que toma un poco de impulso. La cambia la jugada. Lo recibe con raquetazo. Esa patada. Apunta al esquinero, sale al esquinero, escalita al cielo, le sortea, sale con ese enganche. Ahora sí que Rey Águila está en serios aprietos. Está en serios aprietos, vemos como el Rey Águila ha buscado el juego de cuerda, lo lleva con ese enganche de Alona, El, el mismo Rey Águila, inmediatamente vamos a ver cómo está tratando de esquivar los movimientos del mismo riesgo. No se conoce, se acaban de conocer ahorita por primera vez y lo lleva inmediatamente cosa a costa. Juega al cuerdos, vamos a correr con esas tremendas pinzas. Y así es como lo está llevando, se está preparando, riesgo va a volar, está amenazando con volar, se está preparando, ahora se mi buen Josáñez, nuevo impulso, sale, tremendo tope con hilo, así es como lo está recibiendo. Lo acaba de recibir muy bien, acaba de, de hacer inmediatamente una oportunidad más en un riesgo Al señor Rey Águila, vamos a ver qué va a pasar con esos elementos de nuevos valores Y las grandes promesas que existen en Guajara, Jalisco Luchadores que están quedándose en buenas manos en estos elementos de la lucha libre Así es, hermanos José Daniels, ahí estamos escuchando cómo van en el número 11 Estos luchadores se tienen que... Tienen que regresar al cuadrilátero, si no, va a ser un, un empate completo. Eso puede convertirse en un empate completamente, pero recordarles que la copa no, nada más se lo lleva uno. La copa, solamente hay una sola copa, y aquí tiene que haber un desempate. Parece que Rey ahí le está poniendo el mejor esfuerzo de su vida, sudando el sudor de gota. Está sudando todo lo que... Lo que tiene el mismo rey águila, pero el mismo riesgo es sacado por saque saca de bandera por encima de una cuerda. Pero vamos a ver cómo se acaba de equivocar Rey Águila. Lo entretiene con ese raquetado. Eh, vamos a ver qué va a pasar el mismo riesgo. Se está preparando. Viene rápidamente. Lo acaba de llevar con esa J Sleep. Lo está preparando. El mismo rey Águila. Al parecer. ¡Lo va a culminar! ¡Lo va a culminar! ¡Lo va a culminar inmediatamente! ¡Lo lleva con su plexo hacia la lona! ¡Qué castigo! La han recibido ambos luchadores. La brutalidad se está haciendo presente en esta lucha. Número uno, número dos, número casi tres. Bastante, bastante. Ahora sí que se pusieron los nervios de punta. Oye, aquí es el momento de del destino de tu vida cuando buscas algo y lo quieres. Trata de hacer mucho sacrificio Y mientras tanto vamos a ver qué va a pasar en esta lucha ¿Qué es lo que sucederá? La verdad no lo sabremos, José Daniels Es algo complicado porque estos hombres están dando más del 100% Se está preparando, riesgo, amenaza con culminarlo ¿Pero qué está pasando? Ah, estamos viendo cómo lo acaba de llevar Pues ese canal en Destroyer, número uno, número dos y nada Inmediatamente vamos a ver qué va a pasar. Así han puesto una vez más los castigos del mismo hipócrita. El mismo riesgo inmediatamente está haciendo todo lo posible para ganar esta lucha. Vamos a ver qué va a pasar el mismo rey águila en contra del mismo riesgo. Vamos a ver qué va a pasar el mismo rey riesgo. Ahora sí, trata de llevar con esa patada. Lo trata de elevar con ese estilo de bomberos. Lo va a castigar hacia la lona. Lo castiga hacia la lona el mismo rey águila. Vamos a ver ahora sí. Que Esto está a punto de culminar y lo voy a ver con ese mortal hacia atrás, con ese tornillo. Ahí estamos viendo rápidamente número 2, número 3. Y ahí lo estamos viendo, damas y caballeros, señoras y señores. Rey Águila es el ganador de la Copa de Nuevos Valores. Es el ganador de la Copa de Nuevos Valores. Aquí es una oportunidad por parte de su vida y creo que está totalmente. Un momento nostálgico, el mío Rey Águila está celebrando en grande. Después de lo sucedido en esta noche, creo que se enfrentó a muchos elementos. Y ahí está llegando la Copa de Nuevos Valores de Nueva Generación de Lucha Libre que le ofrece esta copa. El torneo se dio a cabo y lo ganó uno de los luchadores de la Arena Guajara, el mío Rey Águila. Rey Águila, que es parte de, fu de la fuerza GDL, muy Jos. Daniels. Ahora sí que estamos viendo cómo las mismas modelos están preparando. Le están recibiendo con la misma copa ahí, Turi Junior la voz más joven de Guadalajara. Ahí estamos viendo cómo Rey Águila es el ganador. Los méritos, el esfuerzo, la verdad, hemos visto a este muchacho cómo ha escalado, cómo ha estado creciendo poco a poco en la arena de Guadalajara. Ha visitado diferentes partes de la República Mexicana. El esfuerzo que le ha dedicado a este deporte en compañía no nuevo, Titán, Ahora sí que es un claro ejemplo de que lo, si, tú lo si tú lo quieres, si tú lo quieres, si tú si tú lo quieres lo puedes lograr. Sí lo puedes lograr y ya. Lucy Cove está comentando felicidades Rey Águila por esta copa de los valores y así las celebraciones grandes querido Real Bala. Pero en unos momentos más parece que la misma nueva canción de lucha libre tiene algo preparado para un homenaje, un reconocimiento pues a aquellos que nos acompañamos a escuchar. de todos los compañeros que están aquí unidos, les agradezco me, que me pose, hijo. La Simón? empresa, la empresa que me sorpresa. Muchas gracias, público, por su invitación. ¡Vamos, vamos, <tom> <tom> gracias ¡Gracias <tom> este <tom> El nuevo campeón rey campeonato y todos los participantes. ¿Cómo güey o qué? Sí güey. Me la paso ahorita para guay. Me trae el desmadre, pero aquí estamos ya. Todo la curada. Bueno, mi viejo hostalmente, rápidamente vamos a pasar a la siguiente lucha, lucha de mujeres. Estamos viendo eh, luchadoras de diferentes partes de la República Mexicana. Estamos hablando de una quimera que viene de la Ciudad de México. Náutica, Valkiria. Estamos viendo también la misma hija de Fuerza Guerrera. Y pues bueno, esta misma Morgana, perdón, se me olvidó. Diferentes luchadoras estamos viendo esta noche. Sí, creo que sí, vamos a ver qué va a pasar, aquí vemos a Crazy Star en contra de la misma Valkyria, tratando de contraatacar, palanca en el antebrazo, Valkyria se amiga a Crazy Star, el luchadores de la República Mexicana que están presentando aquí, y elementos de luchadores del Consejo de Lucha Libre, busca espaldas planas, la misma Crazy Star, no se deja la misma Valkyria. Claro que no, me dejo Daniels. Ahora sí que vamos a pasar a leer los comentarios. Tenemos un comentario por parte de Lucy Cuevas que dice: Felicidades a Rey Águila. Claro que sí, se lo merece el mismo muchacho, Eduardo Almanza. Un comentario bastante largo, pero bueno, eh, recomendación: si no te gusta lo que estás viendo, te, re, te, te pido de favor, de corazón, que te retires de la transmisión. Aquí no es de a fuerzas, aquí no es de huevo, mi hermano. Y pues bueno, ahora sí que hay una configuración. Si te vas a configuraciones. Ahí puedes desactivar los subtítulos ...para que puedas así ver y disfrutar de esta lucha. Yo sí, creo que sí, a todos los aficionados... ...gracias por acompañar a esta transmisión. A de la República Mexicana, ...así en chiapas en Veracruz... ...a también en Zacatecas nos están viendo... ...ya vemos como Quimera se sigue discutiendo... ...que vemos a Morita... ...y parece que la misma Valkyria... ...parece que trae problemas con la misma Crazy Star... ...vamos a ver cómo lo lleva ahí... ...tratando de llevarse la lona a la misma Crazy Star... ...pisotones, pisotones que le da la misma Valkyria... ...y parece que trae rivalidad con la misma Quimera... Ahí estamos viendo rápidamente, mi ojos Daniels, cómo la está llevando a Valkyria de lado a lado. Se está preparando Valkyria, más rápidamente es ella. Le acaba de quitar el suelo, le está derribando. Va. Ahora sí, una vez más Valkyria está respondiendo. Estas dos luchadoras que están respondiendo bastante bien, ¿eh? vemos que vienen con mucha energía. Oye, una luchadora Crazy Star que la hemos visto ya, pues en diferentes lugares, en Monterrey, le hemos visto en diferentes lugares como en Ocalpan. Y así también está llegando la misma hija de Fuerza Guerrera, esa luchadora que ha puesto su físico al 100% de la lucha libre, una quimera que ya ha comentado que es la quimera monstruo, la misma quimera, una luchadora que pues no define pues el sexo eh, femenil o hombre, ¿no? Si sí, no es ni hombre ni es mujer, es Quimera. Y ya estamos viendo cómo Morgana le está retando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estas luchadoras vienen bastante agresivas, ¿eh? Que a lo mejor ya tienen eh, rivalidad de luchas pasadas. Sí, a lo mejor ya tiene rivalidad eh, de, de momentos pasados. Y recordarle que Quimera es una de las luchadoras también recias en la lucha libre femenil. Y también recordar que la misma Morgana no viene de una familia eh, muy, peli muy, muy familiar ni nada de eso. Morgana viene de una familia muy peligrosa, como es. El pirata Morgan y el hijo del pirata Morgan, familia, pues que son luchadores que se, se ponen al 100% en la lucha libre. Así es, José Daniels. Y bueno, rápidamente estamos viendo cómo Quimera se está enfrentando. Aleja de Fuerza Guerrera. Ahí estamos viendo rápidamente el balance que se está llevando. Ese enganche que la acaba de llevar. Se está preparando. Quimera, al parecer, está midiendo un poco. La acciones desde su contrincante Ahora sí que busca la espalda Se le está llevando con este torniquete Le está preparando, qué es lo que trama La misma Quimera, busca la misma lona ¡Oh! La está llevando, el castigo Que le está aplicando, rápidamente Morgana Acaba de ingresar justo a tiempo Para evitar esta lucha Oye, oye, la hija, la, la, la, la hija de fuerza Guerrera está tratando de llevar con espaldas planas Inmediatamente la trata de llevar allí Pero Quimera le dice, stop, permítame Tremendo torniquete que lo lleva allí hacia la lona La trata de cargar y parece que aquí está a punto a terminar, parece acá terminar y oye otra vez, Morgana, ¿qué está pasando aquí? Morgana se está intrometiendo en esta lucha. Ahí estamos viendo rápidamente como hija de fuerza guerrera. Está llevando a las luchadoras náuticas La está llevando al centro del cuadrilátero Valquiria Valquiria está intrometiendo en esta lucha Oye, se ha descontrolado totalmente Vemos cómo le ponen en zancadilla La hija de fuerza guerrera Mientras tanto, Morgana está siguiendo a la misma quimera Y la estrella ahí Hacia los mismos pasillos de la arena La persecución duramente Que estamos viendo por parte de Morgana Mientras tanto sigue pues persiguiendo a la misma Quimera La sigue golpeando ahí entre las butacas Parece que Zamorita se acaba de extraer un poquito Pero la hija de Fuerza Guerrera sigue golpeando A Náutica en ese esquinero Tras la estrangulación hacia la lona Y la misma también Valkyria se cree estar Así es muy bien Josanias, la verdad eh, Una gran impresión que estamos bien, Bueno, la verdad estoy sorprendido Vemos un Zamorita después de mucho tiempo Aquí en un evento tan importante Ahora sí que Zamorita ya casi no se deja ver el Zamorito ya casi no se deja ver, parte de la familia Delgadillo, vamos a ver qué va a pasar mientras tanto, imágenes por todos lados que estamos viendo alrededor del Gimnasio México 68, Morgana sigue golpeando hacia abajo el cuadrato Quimera, tremendo lazo que le ponen ahí a la misma Náutica y la hija de Fuerza Guerrera celebrando en grande. Ahí estamos viendo rápidamente las acciones, abajo del cuadrilátero, Morgana castigando a la misma Quimera, Quimera una luchadora bastante recia que hemos visto en diferentes funciones, como anteriormente habíamos visto a la misma, a la misma Frida de Chereta, que pues la verdad tuvo una, una gran lucha. Una gran lucha con Frida y, Shereta, y se van al duelo requetazos. La Morgana no se deja. Es una luchadora, Morgana, escandalosa que ha permitido pues, eh, ponerse a nivel de la lucha libre. Vemos cómo la lleva ahí a Jalones, Morgana, a la misma quimera. El nivel de lucha libre de Morgana es impresionante. Ahí estamos viendo rápidamente cómo lo está pasando. De, la está arrastrando por el mismo eh, gimnasio, la está tomando del cuero cabelludo, subiéndola una vez más al cuadrilátero La está subiendo a ese cuadrilátero, Morgana sigue escutiendo, hacemos aficionados Vemos cómo Valkyria ahí la ha preparado, la estrangulación mordidas de la misma Morgana, de la misma Valkyria eh, controversia de estas luchadoras y parece que el equipo de Morgana hija de fuerza guerrera me eh, parece que están al 100% en esta lucha... ¡Crazy Star también! Mientras tanto... ¡Náutica! Siendo castigada por hija de Fuerza Guerrera... Y ahí estamos viendo rápidamente... Cómo le está pasando... mi ojos Daniels! Cómo le está llevando de lado a lado... Estas dos luchadoras se están preparando... Ahora sí tienen a Quimera, ahí arrinconada en el mismo esquinero, pasándola de lado a lado. Viene rápidamente a Valkyria, ¡Oh! la están recibiendo con ese lazo. Rápidamente, hija de fuerza guerrera, la acaba de llevar, la acaba de impactar con ese golpe. ¡Quimera está sudando al sudor de Gota! ¡Están en serios aprietos! ¡Oye, está en serios aprietos! oye está en serios aprietos vemos cómo eh, han castigado, han acribillado duramente a Quimera! Parece que Quimera fuera la capitana de este grupo Parece que Quimera, pues no la han dejado en paz Ni respirar, Morgana se le fue los golpes debajo del cuadrilátero Pero vamos a ver cómo Valkyria la trata de llevar Esquiva el golpe, lo, re lo retiene la misma eh, Valkyria an náutica, Tremendo golpe que lo lleva con patadas Tremenda patada blanca que la cabe conectar Y ahí estamos viendo rápidamente Oye, ¿qué pasa por parte de Zamorita? ¡Quítalo! ¡Quítenlo de aquí! ¡Tráiganse un hipócrita! A un mismo, eh, como dirá José Ángel, Rufián de Oro, porque él acaba de contar súper rápido. Esto no está permitido. Que se traigan a Rufián de Oro, uno de los mejores referes que puede existir en todo el mundo. Vamos a ver inmediatamente cómo elija el hijo de Fuerza Guerrera le pone zancadilla a Crazy Star. Mientras tanto, Morgana, al salir a Quimera, sigue todavía esa rivalidad muy pesada entre Quimera y Morgana. Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. El control 3, 1, 2 y 3. Oye, Samorita. muy rápido. ¿Qué pasa por parte de Zamorita? ¿Qué es lo que le sucede a este hombre? Parece que ha enloquecido el mismo Zamorita. Y parece que así ah, se han llegado la primera caída. La hija de Fuerza Guerrera, Morgana y Valkyria. Ahí estamos viendo rápidamente, José Daniels. ¿Cómo se están llevando esta primera caída? Vamos inmediatamente con la segunda caída. Valkyria se va al dolor de raquetazos. A la misma quimera. Ahí la retiene. Parece que ahora sí le están poniendo una tremenda tunda. Son tres contra uno hacia Quimera. Una luchadora que había ingresado Quimera eh, rudamente en esta lucha. Y parece que Morgana le ha puesto en un estate quieto. La trata de cargar. Ahí le pone, pues inmediatamente, pues los castigos duramente. Y parece que van a lanzar a, a hija de Fuerza Guerrera hacia sentaderas de Quimera. Ahí estamos viendo cómo Quimera está. Están cerros aprietos, muy ojos Daniel ahí rápidamente náutica quiere ingresar al cuadrilátero intentar hacer algo algo para, por parte de su equipo de este bando pero no logra hacer nada no logra hacer nada con esos movimientos mientras tanto el raquetazo duramente que le le suelta a la misma valquiria parece que se han dañado el cuadrilátero estas señoritas se han adueñado al 100% del cuadrilátero y vamos a ver eh, un saludo por no que nos está viendo en esta transmisión y vamos a ver qué va a pasar Ahora sí, como Morgana está buscando, pues eh, vuelo y adrenalina hacia el castigo hacia Náutica. Y ahí estamos viendo el impacto que le acaba de dar Rápidamente, acaban de ingresar Ve, atención mi José Daniels Acaba de caer en la jauría de los lobos De las lobas, mejor dicho Rápidamente, está pasando Ve como la están impactando Con estas acciones Están tomando a la misma luchadora ¿Qué es lo que sucederá? Oye, aquí está comentando, Alberto Enrique Dice, eh, dice un saludo para, para esas guapuras de la lucha libre Que siga la lucha libre ¡Ah, ¡Oh, caray, Alberto Enrique! Ahora sí que, que tú no te mides Yo sí, creo que sí, no se mide ese hombre y eh, Vamos a ver inmediatamente cómo Sigue nos atacando, Daniel Arce Arón está comentando saludos de Tonalá eh, Para Celeconce Un saludo, un fuerte abrazo desde aquí Desde Guadalajara, Jalisco Y bueno, mi viejo Zanes, vamos a continuar Con todo esto Estamos viendo rápidamente cómo el mismo, los, los mismos aficionados están bastante contentos, estamos viendo un público muy dividido en esta lucha por parte de estas luchadoras, porque cada una tienen su toque especial, tienen lona recorrida y sobre todo, pues ahora sí que es, son luchadoras de buena calidad. Son luchadores de buena calidad. Mientras tanto, la misma Valkyria ha puesto en posición. Vemos cómo están haciendo ese esquema. Tremendo codazo para la misma Crazy Star. Se han puesto totalmente de acuerdo al 100%. Así es, mejores Daniels. Quimera está ingresando al cuadrilátero. Se topa Morgana. La está llevando de lado a lado del cuadrilátero. ¿Qué es lo que traban estas mujeres? ¿Qué es lo que harán con la misma Quimera? Quimera está enfurecida. Quiere hacer algo respecto en esta lucha. Ahora sí que estamos viendo. Tremendo esquema. Cuidado. Atención. Quimera. Náutica. Está respondiendo. Rápidamente. Quimera viene hacia la misma. Morgana la acaba de impactar. Tremendo contraataque que estamos viendo en esta noche. Oye, se ha descontrolado totalmente. Ya vemos alas de ángel de náutica. Vemos ahora, sí, movimientos de variante de llave contra llave. Se están llevando esta, esta caída. Se acaban de rendir. Y, y la acaba de rendir, la está rindiendo. Mira, no lo que están haciendo. Ah, estamos viendo. Cuidado, qué brutalidad por parte de Quimera. Ni hombre ni mujer. Quimera Monstruo está respondiendo. Se están llevando esta segunda caída. Se han llevado la segunda caída peligrosamente. Quimera acaba de, de golpear hacia la lona a la misma Morgana, rostro hacia la cara. Ahora sí, que la brutalidad de la misma Morgana, porque ella, ella ahora sí, como anteriormente habemos eh, anteriormente habíamos hablado, mi ojos Daniels, es una luchadora bastante recia. A mí me gustaría ver una quimera contra estrella explosiva. O incluso a la chica la Tormenta O también contra Pantera, Esto era muy buena Quimera contra la Pantera, promotores Apúntenlos, apúntenlos Y vamos a ver, comenzando con esta tercera caída Ya vemos ahora sí Cómo eh, se ha hecho el escándalo Debajo del coelátero, Náutica en contra De la hija de Guerrera, oye, cómo los están sangoteando. la misma hija de Forza Guerrera La misma Quimera, ahora A la misma Valkyria A la misma Valkyria, muy bien, José Daniels Ahora sí estamos viendo cómo Valkyrie rápidamente se está levantando después de lo acontecido Morgana. Ahora sí que está yendo hacia la misma náutica. Ahí estamos viendo las acciones este raquetazo que le está regresando. Oye la mano muy pesada de la misma Morgana. Parece que se ha encontrado allá la misma Quimera y ahora Quimera parece que le va a hacer la vida de cuadritos. Está tratando de quitarle la máscara a la misma Morgana. Está tratando de pues ahí romper la máscara, la misma quimera, una máscara muy preciada para el mismo padre del pirata Morga que ha sido una dinastía pesada. Una, una dinastía... dinastía una, no pesada, dinastía, grande. Una dinastía, dinastía una, Sí, sí, sí, yo Perdón. iba a decir. Ah, carajos, Daniels, ¿de qué estás hablando? Pero pues no sé... Sí. sí, es cierto, es muy cierto. Y bueno, rápidamente, esas patadas en cascadas acaban de llegar náutica hacia la misma hija de Fuerza Guerrera. Rápidamente eh, estamos viendo cómo está dominando la misma Náutica, eh, a hija de Fuerza Guerrera, la está tomando diferentes ángulos, diferentes acciones que están pasando tanto abajo como ¡Oye! arriba del cuadrilátero. Estamos viendo una Quimera que acaba de impactar con esa silla. Ahí estamos viendo arriba el cuadrilátero. La misma Náutica está va a culminar a hija de Fuerza Guerrera. Oye, Náutica está tratando de llevar con jalones de greñas a la hija de Fuerza Guerrera, Lona. Vemos cómo se ha hecho esto descontrol. El tremendo caos a lona. Lo lleva ahí Nautica. Ahora sí, castigo a Vamos a ver qué va a pasar mientras tanto. Quimera y Chris Star están buscando a la misma Valkiria. La, la acaban de encontrar, eh. Ahí la tienen. Estas tres chicas están tomando las, a la misma Valkyria Utilizando las cuerdas a su favor Metiéndole presión, castigándola Ahí estamos viendo rápidamente Cómo está tomando el impulso Sale con esas patadas en cascada Tremendo castigo que le están dando A la misma Valkyria Y no le queda de otra, se baja el cuadrilátero Oye, oye, parece que ya no han podido Ingresar Morgana, hija Fuerza de Guerrera Ni en la misma Valkyria Parece que ahora sí hemos visto que la misma Quimera sigue Pues buscando una rivalidad con Morgana La sigue estrellando ahí entre las mismas sillas Y parece que también hay algo Hay una hazaña Hacia la misma hija de fuerza de guerra a Quimera Así es, mi viejo Daniels Ahora sí que se está preparando ¿Qué es lo que está sucediendo por parte de estas mujeres? ¿Qué está sucediendo? La están tomando La van a preparar para poder llevarla de esquina a esquina La lleva de esquina a esquina de costa a costa Vamos a ver con ese lazo de la misma náutica La trata de llevar una vez más con ese tenedor doble lazo Que han complicado la misma quimera y que Ah, estamos viendo rápidamente desde este ángulo, ángulo panorámico, como venjos daños. Se está preparando Náutica. Está sorprendiendo con esas patadas en cascada a las mismas sentaderas de hija de fuerza guerrera. Oye, esto se ha complicado para el, el equipo de Morgana Hija de fuerza guerrera Al parecer ni Valkyria ha podido ingresar Vemos como están tratando de, de ataca, contraatacar una por una El mismo Zamorita parece que ya no ha hecho nada sobre esta lucha Vemos cómo le ponen doble lazo Esquiva los movimientos Doble lazo para la misma luchadora Parece que no lo pudo Está tratando de cargar a la, ambos elementos y Se resiste, Morgana se resiste y los va a cargar a ambos. Oye, oye, qué tremenda brutalidad que acaba de hacer la misma Morgana. Me ven, José cómo acaba de cargar a estas dos luchadoras al mismo tiempo. Valkyria, totalmente favorecida, totalmente asustada, que acaba de subir al mismo cuadrilátero Quimera. Ahí estamos viendo cómo Quimera se acerca a la misma Morgana. Morgana está retro retrocediendo. Ya estamos viendo que estas dos chicas han tenido un poco de rivalidad anteriormente. Sin embargo, se está haciendo. Se está haciendo muy presente en este evento. Oye, una quimera que la hemos visto enfrentar a varias luchadoras. Vamos a ver mientras tanto qué va a pasar. Ahí tienen a Valkyria pues eh, en peligro. Están llevando entre el mismo lazo. Mientras tanto, Valkyria la pone inmediatamente hacia la lona. La carga. ¡Oye! ¡El beso! ¡El ¡Wow! beso de ¡Wow! wow. Ahora sí que me quedo sin palabras. <risa> me quedo inédito con el beso de Valkyria. De la misma Quimera se Valkyria Y parece que esto ha complicado para el grupo Pues de la gana Morgane Hija de Fuerza Guerrera Ahí lo estamos viendo como Quimera está disfrutando De esta misma lucha La acaba de sorprender con ese beso A Valkyria, Valkyria no se lo esperaba Ahora sí que va a tener que Pedir, pedir perdón La Valkyria a su novio Sí, sí, tiene que pedir perdón, creo que ahora sí Vamos a ver cómo la hija de Fuerza Guerrera hacia la misma Quimera eh, Vamos a ver qué va a pasar entre estas dos mujeres Parece que suena muy confiada en una Quimera Y Morgana le dice, permíteme Yo me voy a enfrentar con ella Parece que desde que el comienzo de esta lucha La misma Morgana y Quimera han visto Se ha visto algo personal, querido Real Balance, ¿Sí o no? Sí, la verdad sí, esta rivalidad Ha sido un, un poco bueno, no un poco Bastante Bastante personal Hemos visto en esta lucha Y anteriormente en luchas pasadas Que han venido aquí a Guajara, Jalisco Ahí estamos viendo cómo Quimera se está presentando entre, entre el público Ahí ante el público, perdón Quimera está siendo apoyada Por parte del público Tapatío Vamos a ver cómo se ha topado con un muro La misma Quimera parece que le está diciendo Morgana que se ponga más astuta. Y parece que Quimera se vuelve a topar Y parece que pone más... Ma muchísima resistencia la misma Morgana Ahí estamos viendo Morgana que la está llevando, la acaba de taclear, la acaba de llevar hasta la lona, la está derribando, Morgana va hacia las cuerdas, esa plancha, rápidamente, se está llevando este juego de cuerdas. Atención, José Daniel ese enganche, Quimera acaba de ser sorprendida con ese enganche. Morgana le está pidiendo al público que se, rep se repite la acción. Sí, señor. Pero ahí estamos viendo cómo le está llevando hacia el mismo esquinero. ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Oye! Se acaba de equivocar Se acaba de equivocar, Quimera toma la ventaja Con patadas voladoras Ahora sí, parece que Morgana se ha equivocado muy bien Tremenda patada que la acaba de conectar directamente En la cara, vamos a ver cómo Quimera Ahora sí, está tratando de llevar a la lona Pues una de las personas Más fuertes que se había visto en el equipo contrario Patada caída tiene Quimera Quimera dominando a la perfección A la misma Morgana Ahí estamos viendo cómo Morgana se está levantando le está ayudando a la misma quimera otra vez con ese enganche que estamos Viendo, ahora sí se está Preparando, el mismo samurita le pregunta Que si se rinde o no se rinde, pero ve nomás Que acaba de ingresar al cuadrilátero Estamos viendo, hija de fuerza guerrera cómo acaba de tomar del cabello a la Quimera, se lo acaba de jalar Y le está preparando ahí en el esquinero Oye, la hija de fuerza guerrera ha buscado De costa a costa, de esquina a esquina Inmediatamente, la lleva con esa patada La entretiene un poquito, la hija de fuerza Guerrera, toma con ese enganche Salón hacia Quimera, vamos a ver qué va a pasar parece que ya se ha quedado un poquito de caos tremendo lazo que ha llegado tremendo lazo que viene también el hija de fuerza guerrera la está tratando de llevar ahí por inmediatamente rodillazos patadas rodillazos en la misma el mismo esquinero y ahí estamos viendo cómo le está tomando una vez más, muy bien, José Daniels. Se está preparando, se viene lo bueno. Ahí estamos viendo cómo, hija de Fuerza Guerrera, se ¡Wow! prepara, la acaba de culminar. Yo digo que sí, número uno, número dos. Oye, ¿qué pasa por parte de Zamorita? ¿Por qué dejó de contar? Eh, parece que se acaba de extraer un poquito el Zamorita. Yo digo que ya lo quiten, por favor. Sí, que ya lo quiten, que se traigan a Rufián de Oro. Oye, ese vale, Sexy, está tratando de impresionar a Mima Star. Pues ahora sí, que no solamente a Crazy Star, sino que también al mismo público de Tapatío José Ángeles. Ahí estamos viendo cómo la acaba de recibir con esa patada. La acaba de frenar. Le acaba de poner un stop. Le acaba de poner un stop. Vemos inmediatamente Israel Mala Cómo Crazy Star eh, toma la ventaja de, de, de, de, de cuerdas y lo lleva con ese lazo. Ahí con ese lazo le acaba de responder. Se Sexy Star. Ahí estamos viendo, Crazy Star, perdón, ahí estamos viendo rápidamente el conteo por parte de Zamorita, como siempre es muy rápido el Zamorita, pero a veces muy lento, ¿qué es lo que pasa con él? Y parece que ahora sí lo lleva con ese lazo, lo trata de llevar de costa a costa, parece que se resiste, Crazy Star lo lleva, le impresiona con ese lazo, ahora sí la trata de llevarse a Lona. Zamorita se distrae un poquito, patada tras patada, Crazy Star inmediatamente, busca inmediatamente, ¡oye! ¡Qué patadas voladoras! Esas patadas, y así inicia el conteo. Me ¿no? pues voy Cuidado porque Valkyrie acaba de ingresar justo a tiempo para interrumpir en este conteo. Ahí estamos viendo cómo Zamorita se acaba de enojar un poquito. Dice: Pues yo me quito de aquí. Ahí estamos viendo rápidamente cómo Valkyrie está respondiendo ante crisis Star. Lo está sepultando con ese lazo. La acaba de dejar ahora sí totalmente inconsciente y se está levantando una vez más. Por un momento se le cae el rostro, pero vamos a ver inmediatamente cómo la lleva hacia la lona. Ahora sí, vamos a ver cómo Valkyria va a tratar de culminar. Está tratando de culminar y parece que Náutica lo acaba de impedir. Náutica está ingresando en este combate. En esta misma lucha, mis ojos, Daniels. Ahí estamos viendo cómo le está tomando. Para poder llevarla hacia las mismas cuerdas. Ahí estamos viendo respuesta por parte de Valkyria. La está respondiendo. Ve nomás esas tijeras que le está llevando. Náutica le está demostrando de dónde viene, de qué está hecha. Y ahí estamos viendo a tremenda filomena que la acaba de conectar. Esa filomena que la conectó directamente a la quijada. Esquiva el golpe también. La filomena es conectada para el Nautica, La nueva Valkyria parece que patada voladora. A la circulación, anima náutica. Y Valkyria va a volar Va a volar inmediatamente Está buscando vuelo Y así se le lanza a la misma náutica Así es como tan solo acaba de salir Tras el filo del esquinero, Perdón, el filo del cuadrilátero José Áñez. Estamos viendo cómo está tomando el, La misma hija de fuerza guerrera Hacia la misma Crazy Star le está pasando. Cuidado porque Quimera está ingresando al cuadrilátero. Morgan está respondiendo. Esta lucha puede ser que se pueda terminar. Cuidado, José Daniels. Ahora sí que estas dos luchadoras están en serios aprietos. ¿Qué es lo que están tramando? ¿Qué esquema? ¿Qué es lo que quieran hacer? Oye, oye, están preparando algo hermoso Crazy Star parece que se ha quedado Enredada entre las mismas piernas De Imaquimera y parece Que ahora sí, al estilo de De caballo, ahora sí Parece que esa variante de movimientos Va a terminar y parece que va a terminar Así terminó, hija de fuerza Guerrera, Morgana y Valkyria Se han llevado esta victoria De esta noche de la tercera caída Ahora sí, José Daniels estamos viendo cómo estas mujeres, estas luchadoras, se están llevando a la victoria. La verdad, eh, la verdad, la verdad te soy muy, muy honesto. Vimos una quimera muy recién esta noche. Sin embargo, vimos que eh, en equipo no se trabajó muy bien. Creo que sí, parece que había pues, eh, inconformidad por parte de ellas. No, una en buena esa... comunicación, ¿verdad? Sí sí, sí, sí, sí, claro que sí ya ahí lo estamos viendo, viejos años, como tan solo, estamos llegando al final de esta mitad de evento. Quiero que sí, gracias a los compañeros, a todos que nos ven a través de Lucha Libre, 11, y recordarles que tenemos todavía resúmenes de Lucha Libre, y, y recordarles que sigan asistiendo a los eventos de Lucha Libre. Así es, como tan solo, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima, bye.